No me vuelvas a buscar Que no quiero Estar contigo sintiendo Este dolor Y tu cuerpo Perdiste el tiempo jodiendo Y no me vuelvas a buscar y no quiero seguir sufriendo perdiste el tiempo se fue corriendo y no quiero seguir fingiendo estoy cediendo tú estás perdiendo y no quiero que me vuelvas a llamar tengo miedo de volver si mi tiempo tiene que terminar Baby lo siento, estoy harto de pensar Que no va a pasar, el volverme a enamorar Que después de ti esto se va a reiniciar Voy a descubrir una nueva realidad Un mundo nuevo, una nueva realidad No me a buscar, que no quiero Estar contigo sintiendo este dolor Y tu cuerpo, perdiste el tiempo jodiendo Y no me vuelvas a buscar Porque ahora no estás aquí, si lo nuestro era una historia imposible de escribir, una relación incómoda y sin fin, una situación complicada. No quiero seguir, no quiero seguir, y este es mi fin, un completo alucin. Prefiero morir, porque antes de ti sentí feliz y hoy estoy aquí soy incapaz de borrar esos recuerdos de mí y en algún lugar te tratarán como me trataste a mí No quiero seguir, y este es mi fin Un completo a prefiero morir Porque antes de ti, me sentía feliz Y hoy estoy aquí, sufriendo por ti